dos horas con tres minutos, gracias siempre por estar con todavía la televisión. Tenemos entrevistas también desde Santa Cruz después de que el 1 de noviembre y estamos un poquito más de un mes y, un mes y dos días para ser precisos, comenzaba la comercialización del eh, superetanol 92, este bioetanol que permite eh, contar con un combustible más para eh, pues la población que usa precisamente, tiene unas características que ya le hemos venido hablando las eh, bondades que tiene en, en sí este nuevo combustible eh, consideramos importante ver también cuál ha sido el, el manejo, el avance y todo aquello, por eso desde los estudios de ADL Televisión en Santa Cruz está con nosotros eh, José Aguilar Director de Desarrollo y Exploración de yacimientos. ¿Cómo está José? Muy buenas noches. Es un gusto saludarlo. Gabriela le saluda desde La Paz. Bienvenido. Muchas gracias, Gabriela. Buenas noches. No, pues eh, es. es un placer estar en su programa. Podemos informar a la población en general sobre el éxito que estamos teniendo con la comercialización, el lanzamiento que hicimos de la gasolina super etanol 92. Me dice éxito. ¿Está que siendo bien comercializado cuántos surtidores ya tienen en este, hasta la fecha? Por ejemplo, porque han empezado con Santa Cruz, en Tarija, luego La Paz, luego Cochabamba. Hasta ahí estamos, tengo entendido. Así es, estamos ya en cuatro departamentos presentes. Eh, actualmente estamos con 30 surtidores. Esperamos cubrir el 60% de los surtidores del país. Eh, hemos comercializado eh, 2.8 millones de litros aproximadamente a la fecha y eh, esperamos abrir, estamos creando eh, lo que le llamamos corredores verdes, de tal manera que tengamos acceso eh, al Superetanol 92 en las principales carreteras de Bolivia. Sin duda alguna. Y de hecho, y eh, yo recuerdo, José, esto que se que se decía, también como se está hablando de, de la incorporación de los surtidores, eh, existe la demanda de, de más estaciones de servicios, luego a qué departamentos se van a trasladar, estarían ya cubriendo los siguientes meses, me imagino, también eh, el, el resto de los departamentos. Así es. Eh, nuestro objetivo es cubrir el 60% de todas las estaciones de servicios en Bolivia, es llegar a, a todo el país, considerando que eh, esta política que se está implementando respecto a la ley promulgada de adictivos de origen vegetal, está permitiendo eh, cuidar el medio ambiente, eh, estamos evitando tener mayores contaminaciones por, eh, por la combustión de los vehículos, este producto que estamos comercializando nos permite bajar los niveles de contaminación también. Adicionalmente a esto, estos adictivos químicos que normalmente se importan, hoy los estamos reemplazando por adictivos eh, verdes, llamémoslo así, que son adictivos de origen vegetal, que se pueden eh, nuevamente eh, Sacar la producción a través de una cosecha, en este caso estamos utilizando la caña, estamos expandiendo también la frontera agrícola que nos permita generar un desarrollo en el país. Tomando en cuenta este aspecto, eh, sabemos un proyecto, por ejemplo, decían las autoridades... Eh, eh, en en la, sin más no me equivoco en la, cuando se hacía la presentación del Superetano 92 acá en La Paz de contar con unas vías para que entre las carreteras interdepartamentales también en todo el recorrido se pueda contar con este eh, combustible. ¿Esto qué tan lejano es? ¿Para qué sirve? Eh, ¿Qué nos permite y cómo nos ubica también a Bolivia también hacer la relación en el contexto también de la región, José? Muy bien. Eh, el proyecto que se tiene, Corredores Verdes, es la implementación de estaciones de servicios que provean este producto desde eh, Puerto Suárez hasta eh, La Paz y hacia el sur también, desde Santa Cruz hasta Yacuiba, lo cual este, estos, eh, esta, estas carreteras principales que son también de exportación eh, puedan contar con este combustible que es económico, que nos permite cuidar nuevamente el medio ambiente y que está generando un desarrollo adicional en el sector agroindustrial. Podemos decir que en este año estamos eh, sembrando 27 mil nuevas hectáreas de caña de azúcar y para el año se piensa en extender a 38 mil nuevas adicionales, lo cual está generando eh, muchos empleos en, en la parte agrícola este, este tipo de inversiones eh, se tienen planificados no solamente a corto plazo sino también a mediano y largo plazo consiste en la implementación de sistemas de almacenaje que nos, permiten, que nos permitan manejar estos combustibles preveemos tener una inversión de 1.600 millones de dólares de las cuales 950 van a estar en el agro que les va a permitir mejorar, eh, mejorar las variedades de caña, acondicionar tierras, eh, la mecanización del agro y además 650 millones de dólares que se van a invertir in, en el sistema de tratamiento del producto como tal, la deshidratación del etanol, que se lo hace en los mismos ingenios, construcciones de plantas de almacenaje que permitan eh, tener a disposición este combustible eh, tener un stock suficiente para garantizar el abastecimiento continuo. Me consulta más si me permite, José. Y yo le decía. Eh, la proyección de Bolivia en, en este sentido, en esto de, de la era de los biocombustibles, si me permite el término, no y, y también el, el impacto en la región, ¿cómo se ubica? Yo le decía, me gustaría enfatizar en esto que nos que nos señalaba, ¿cómo nos ubica Bolivia en la región eh, con la utilización, por ejemplo, de este superetanol 92? La utilización de los biocombustibles, ha sido aplicado con éxito en nuestro hermano vecino y país de Brasil, que hace más de 30 años eh, vienen empleando estos combustibles, lo cual ha permitido eh, bajar la, con, la contaminación ambiental que tenían en las principales ciudades. Como ustedes deben enterarse por medios de, de prensa, tenemos a los grandes países industrializados con una, en, las, en las principales ciudades con altas contaminaciones. En el caso de Brasil ha sido un éxito debido a que se ha minimizado el impacto ambiental y la polución en las ciudades que se tienen. Eh, usar los biocombustibles nos permite, como, como país, tener una, una ventaja eh, sobre ciertos productos, debido a que nosotros, como país, tenemos grandes extensiones de tierra que no están siendo cultivadas, no hemos desarrollado todo el potencial agrícola que tenemos y es parte de las políticas que está in, implementando este gobierno. Por tanto, eh, por eso es que comenzaba con decirles que esto es un éxito rotundo que estamos teniendo con la comercialización de este combustible, lo cual en el futuro nos va a permitir también bajar eh, la importación de estos aditivos químicos que eh, son normales en, en los tipos de combustibles que tenemos. Quiero hacerle una consulta más y con eso cierro. Hablar acerca del campo Margarita Aguacaya. Eh, ¿Cuál es la información última sobre este tema? Por favor, José. Eh, como ya lo hemos informado mediante conferencias de prensa también, la posición como YPFB es que el estudio de reservorios compartidos realizado en el campo se realizó en el año 2012 bajo la supervisión de ambos departamentos todas sus instituciones de gobierno como las instituciones cívicas de los dos departamentos estuvieron de acuerdo con realizar eh, el estudio de reservorios compartidos y el PFB en el marco de sus atribuciones contrató una empresa especializada que realice el estudio eh, de reservorios compartidos como producto de ese estudio se tiene los resultados que hoy conocemos eh, desconocer eso hoy en día nos parece eh, un poco no responsable considerando que eh, desde el 2012 a la fecha han pasado seis años en la cual ambos departamentos podrían haber planteado diferentes tipos de, de, de observaciones sin embargo no creemos que exista observación técnica alguna que invalide ese estudio de lo contrario eh, Tendríamos que ver las acciones que están planificando realizar ambas gobernaciones y si es que eh, se ponen de acuerdo y, y ven por conveniente eh, que se sienten a dialogar sobre los conflictos que tengan pendientes. Son ambos departamentos, eh, si ven que tienen algún conflicto, lo solucionen. Nosotros vamos a estar estos para escucharlos, los recibimos también a sus técnicos constantemente en nuestras oficinas, explicamos toda la información técnica que tenemos y es lo que nos compete a nosotros como YPFB. YPFB es una empresa de alcance nacional, no, no nos parcializamos de ninguna manera con ninguna región, por tanto eh, nosotros vemos y velamos los intereses del país por los nueve departamentos. Quiero agradecerle, José, por habernos acompañado estos minutos. La verdad a muy importante conocer algunos indicadores y cuando guste, pues lo vamos a invitar siempre a, y a la televisión. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Gabriela, y al programa La Noche del Día. Ha sido un gusto compartir. Desde los estudios, de desde... AVE la televisión en Santa Cruz. Vamos a una pausa. Al retornar, tenemos invitados, tenemos notas, así que los vamos a invitar a que se queden con nosotros. Y ya volvemos.